Muy bien. Bueno, pues buenos días a, a todos y todas. Soy Vanessa Lecuent, soy eh, directora y fundadora de, fundadora de ANJAS, una consultoría especializada en temas de, de captación de fondos, movilización de recursos, eh, y es la segunda, el segundo año que, que Plena Inclusión me pide que participe en este, en este programa de, de formación. Eh, vamos a empezar ahora mismo con la presentación. Voy a compartir. Ahora, aquí. Muy bien. Bueno, como sabéis, este curso consta de seis, seis sesiones. Eh, ...para impulsar la sostenibilidad en las entidades de plena inclusión. Son seis sesiones de una hora, cada, de hora y media cada una. Hoy veremos todo lo que tiene que ver con contexto y oportunidades de captación de fondos. Dentro de 15 días, cómo se podemos maximizar lo que ya tenemos. En la tercera sesión, nos centraremos, centraremos perdón, en temas de relato y comunicación. Luego veremos cómo hacer una hoja de ruta para diseñar una estrategia alineada con nuestra realidad... Trabajaremos en objetivos que motiven para la captación de fondos y cerraremos con cultura de fundraising. Con todo esto, o sea, se supone que ya estáis a un nivel eh, medio ¿no? de, de captación de fondos. Es un curso un pelín más avanzado que el que dimos el, el año pasado. Con todo esto pues tendrán seis claves para que todos sus procesos de captación de fondos pues, sean más exitosos, sean más, más integrales, consigan sumar personas ¿no? alrededor de la, de, la, de la captación de fondos dentro de su organización. Entre sesión y sesión tendrán tareas que hacer. Quien haga todas las tareas, luego eh, Plena Inclusión lo que ofrece son eh, sesiones de 90 minutos de asesoramiento directamente conmigo o con compañeras mía, mías, también expertas en captación de fondos. vale. Pero es importante hacer las tareas entre una sesión y otra, que es el criterio para que Plena Inclusión asigne estas, estas horas. vale. Entonces, como os decía, hoy nos vamos a centrar en contexto y oportunidades para la captación de fondos. Mientras, bueno, mientras esperamos, no, mientras voy siguiendo, por favor, en el en el menti, ir poniéndome vuestro nombre, apellidos y organización, ¿vale? Que necesito pasar el, los resultados, lo, la lista de, de asistentes a, a Pedro después. Ok. Entonces, si alguien tiene un problema con el menti, está, el, está el, el enlace en el chat. ¿vale? Como estoy sola, eh, si veis que en el, os ponéis un mensaje en el chat y no, y no contesto, levantar la mano en la, con la aplicación y lo... E intento solucionar la, las dudas que tengáis. En esta sesión os pido cámara encendida y micrófono cerrado. La cámara encendida es porque dar formación a pantallas negras es muy frustrante. Así ¿no? da un poco más de, de sensación de, de cercanía. Las preguntas por el chat de Zoom las contestaré al, al final o según vaya avanzando la sesión. Tenéis que usar el móvil para, para participar, de allí el, el, la conexión al Menti. Y por supuesto que intentemos disfrutar de la sesión. ¿no? En Madrid hemos tenido un puente largo, hoy es como si fuera el lunes, pero, pero, pero sí tratar de disfrutar, que no, que no está mal. Eh, como somos muchas y no podemos abrir micrófono, eh, os voy a hacer algunas preguntas a través del Menti para que nos vayamos conociendo. La primera es cuánto tiempo llevas en captación de fondos, si es que has estado en captación de fondos. ¿no? Entonces, ¿menos de un año, entre un año y tres, entre cuatro y diez, o no tengo experiencia? Os voy a volver a colocar el enlace en el chat para quien no lo tenga. Vale, bueno, tenemos personas con muchísima experiencia entre 4 y 10. Muy bien, ¿cuántas personas somos ahora mismo? Hay 20, 20 personas conectadas, algunos dos o tres allí, por favor, ir contestando cada uno con el, con el Menti. Tenéis aquí arriba menti.com y el código 43. 753470 para para hacerlo ¿Vale? con el móvil lo podéis hacer con el, el portátil también ok bueno pues tenemos una mayoría que tiene entre 4 y 10 años de, de experiencia y luego bueno gente que tiene poquita también estamos ahí ahí perfecto bueno pues eh, a ver si, si todos seguimos y, y, y no sé no se aburre nadie no no se desconecta nadie Aquí es una pregunta más para la organización, pero podéis contestar cada uno porque también es bueno ver cómo, cómo lo enfocáis. ¿Qué expectativas tiene vuestra organización con esta formación? ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué de todas las ofertas que os ponía a plena inclusión, esta habéis elegido? ¿Qué expectativas tenéis? Recaudar más fondos. Y eso es una buena expectativa porque me apunto de curso de captación de fondos para captar más fondos, asesoramiento y posibilidades de crecer. A mantener los servicios, nunca Lo hemos recibido formación al respecto. Empezar de forma eficaz, definir una estrategia, más herramientas para captar más recursos, aprender técnicas nuevas. Escasez de recursos extraordinarios, proyecto para PCDI. ¿Qué es PCDI? La primera regla de la captación de fondos. Nunca utilicéis siglas con personas que no necesariamente saben, o incluso si deberían saberlo, eh, ponerlo. Personas con discapacidad intelectual, entiendo que es, pero es pero, eh, mejor poner las cosas enteritas. Yo soy francesa y cuando voy a Francia no me entero de la mitad de las conversaciones porque la gente solo usa, usa siglas. ¿no? Buscar otras alternativas, mejorar la carga de fondos y poder seguir manteniéndonos. Ok, muy bien. ¿Con qué ciudad te identificas más en tu trabajo? Sabíamos poner superhéroes, pero ya casi todos han pasado por allí. Hemos buscado ciudades. Sois más París. Nadie me supera en capacidad de persuasión. ¿no? Soy la ciudad de la luz, cuando en realidad. Está lloviendo todo el año, pero es la ciudad de la luz. Ámsterdam si buscas creatividad, se llama a la puerta correcta. Barcelona mi red de contactos es única. O Berlín planificar es mi gran pasión. ¿Con qué, ¿Qué ciudad os identificáis más? Mira tenemos muchos planificadores muy bien. Bueno, en realidad lo, lo, lo tricky, ¿no? lo, lo complejo de la, de la captación de fondos es justamente que estas cuatro competencias, ¿no? de termar, ser, ser capaz de tener una red de contactos, ser capaz de persuadir, ser capaz de, de ser creativo, creativa a la hora de pedir o de, de presentar o de fidelizar y de planificar, ¿no? Son como estas cuatro competencias que en realidad a veces parece que están reñidas la una con la otra, ¿no? Si soy muy creativa, pues pocas veces soy muy de planificar, o sea que hay, pero, pero bueno. Es gracioso, como siempre hay uno que, que sobresale, o sea, planificar es vuestra gran pasión. Muy bien. A París no le quiere nadie. Perfecto. Bueno, de momento aquí no contestéis, por favor, vamos a seguir un ratito. Hoy la, la primera, esta primera sesión tiene como, objet, como objetivo acercarnos a la esencia del fundraising, esencia que para nosotros son tres claves que ahora veremos y sobre todo conocer el contexto de la captación de fondos en España y el perfil de nuestros potenciales donantes para cada una de nuestras organizaciones, ¿no? que no necesariamente eh, lo que le vale a la Asociación Fraternidad de Asturias le va a valer a sadema no es el mismo contexto, no son las mismas oportunidades y habrá que trabajar para hacerlo lo más nuevo nuestro posible. Pero claro, cuando hablamos de captación de fondos, también de fundraising, de qué estamos hablando exactamente. Entonces ahí os dejo que vayáis contestando al Menti y es para vosotros la captación de fondos. Un reto. Es una muy buena definición. No sé quién es el que si, si es la misma persona que contestó primero antes o cómo. Estrategia, okay. ¿qué más? Dolor de cabeza, lograr recursos extraordinarios, recursos externos para el mantenimiento, probar de conseguir dinero, alianzas. El dolor de cabeza, hay que, hay que cambiar el chip, ¿eh? la catación de fondos es divertida, es apasionante, puede tener, y si los enfrentamos a ella, como, ¡Ay, qué dolor de cabeza! Va a ser complicado. Esto es cultura de fundraising, que lo veremos al, al final, ¿no? será la última sesión, que para nosotras es fundamental. Es como algo que, que justamente hace que la captación sea uno un dolor de cabeza. ¿no? Oportunidad para mejorar la calidad, apostar por un proyecto y por financiación económica para hacerlo, un win-win, para que ambas partes muy bien. A ver, tenemos algo más, lograr objetivos y mejorar... Bueno, pues casi todos, aunque aquí siempre las organizaciones de, de plena inclusión siempre tenéis como una apertura más, más amplia que la mayoría de otras organizaciones. ¿no? Es verdad que en general cuando hablamos de captación de fondos y de hecho el, el propio nombre lo pone, pensamos en dinero. ¿no? Pero ahí habéis puesto, es, es un win-win, son alianzas, son relaciones, va más allá ¿no? de los propios recursos económicos. Entonces, eh, a mí me gusta mucho la definición de, de Alan Solomon, que es como un gurú de la captación de fondos, que dice que tres... Que... Toda recaudación de dinero es a nivel personal, ¿no? Que hay que conseguir una conexión personal. Todo tiene que ver con la pasión. De ahí lo del dolor de cabeza no, no, no siempre está muy, muy <ríe> unido a la pasión, ¿no? si, si creemos lo suficiente en que realmente tenemos algo interesante que ofrecerle al donante, algo que puede cambiar vidas, algo que puede generar eh, impacto, que puede mejorar la calidad de vida de las personas, gracias a que este donante se implica, será muchísimo más fácil pedirle a alguien que, que nos ayude, ¿no? Sin embargo, siempre estamos poniendo, hablamos de movilización de recursos, de fundraising, que son ¿no? eh, conseguir eh, fondos, búsqueda de financiación, y dejan fuera todas estas definiciones, todas estas palabras, dejan fuera lo esencial que son la relación personal, el vínculo que creo, con la, que, que permito ¿no? que se crea con mi causa, con mi propósito, con mis proyectos, la capacidad de cambiar vidas, la de los donantes, las de los beneficiarios, la nuestra también, porque al final en este mundo de, de la captación de fondos vamos conociendo a muchas personas que también tienen ¿no? distintos tipos de donantes, desde el técnico del ayuntamiento que lleva ¿no? las subvenciones a las que me presento hasta, hasta una directora general del de INJUVE o, o un donante, un filántropo de, de Andalucía. ¿no? Y son personas que también nos ayudan como, como a ampliar mirada. ¿no? Y, sobre todo no nos podemos obsesionar en que tiene que ser algo que dure para toda la vida pues habrá relaciones con donantes, con subvenciones con convocatorias, con lo que sea, que van a ser puntuales y otras que durarán mucho tiempo, ¿no? Y esto hay que saberlo, hay que preverlo eh, si un donante me dice yo de aquí a tres años me voy, pues tengo que, que empezar a trabajar ya para que este, saber que este donante se va a ir y lo tengo que sustituir o planificar de otra forma mi actividad pero no tiene por qué ser siempre ¿no? una relación duradera y tampoco tiene por qué ser siempre puntual, o sea, tenemos que encontrar el equilibrio entre las que sabemos que van a ser puntuales otras que van a durar para, para toda la vida vale entonces siempre hablamos de eh, en los últimos 10-15 años en captación de fondos estamos pasando de la gestión de recursos a la gestión de relaciones y ojo incluso cuando nos financiamos con conciertos con subvenciones con convocatorias estamos hablando de relaciones con personas yo a lo mejor ya me van a conocer por la que se queja siempre de cómo mandan las, los proyectos a las convocatorias. Pero detrás, aunque no os lo creáis, detrás del sistema al que mandáis una solicitud, hay personas que a veces soy yo, a veces son otras personas que conocéis, ¿no? como Arancha, Diego, ¿no? de, de abre paréntesis, que revisamos los proyectos. Y a veces nos mandan las cosas de una forma, que yo digo, o sea, de verdad piensan, no sé, que a lo mejor ya es la inteligencia artificial la que revisa los anexos y nadie ha pensado poner anexo 1, cuentas 2022, anexo 2, memoria de, de actividades 2022, esto facilita mucho y, y aunque los criterios son, son objetivos, Siempre hay una parte de si en un criterio, no sé si ponerte un 3 o un 4, si más has tratado bien, aunque no sea consciente, pues a lo mejor te pongo más el 4 que el 3, ¿no? Y si, amargo, me lo has mandado todo así, pues no, no lo voy a, te voy a poner más el 3. Entonces, pensar en eso, detrás de cualquier solicitud de fondos hay personas, siempre. Por eso estamos hablando de la gestión de, de relaciones. Y además, cuando captamos fondos no nos estamos centrando única y exclusivamente en el momento en que voy a solicitar. Esto es algo que deberíais de tener siempre colgado en cualquier pared, junto al mapa de empatía que luego veremos y otras herramientas de captación de fondos. Hay algo que llamamos el ciclo del donante. En este ciclo del donante parte de que captar fondos no es solo pedir dinero. Ojalá también, ¿no? Podemos decir, oye, lo único que tengo que hacer es decir, hola, dame dinero, tal y ya está. No, pues no es así cada fase es igual de importante que la otra y entonces en realidad algunas se pueden dar simultáneamente según la, la técnica que usamos pero básicamente es primero pensar en esto como como, como una relación de pareja primero identifico estoy en un sitio ah, mira este chico esta chica me gusta identifico ¿no? me acerco investigo un poquito, ¿no? Es lo que llamamos calificar, oye, ¿me encaja? ¿No me encaja? Uy, ¿está casado casada? Pues no, no me encaja, o sí, dependiendo de lo que estoy buscando, califico. Y luego, una vez digo, vale, este donante me, me interesa, creo que tenemos puntos en común, que le puede interesar lo que yo hago, que compartimos valores, que entra dentro de mi código ético y demás, voy a empezar a cultivar y conectar la relación con esta persona. O con esta organización, con este ayuntamiento, con esta dirección general, ¿no? con esta persona. ¿no? Entonces, cultivo, conecto y una vez ¿no? he trabajado esto y veo que ya es el momento, o me marcan el plazo, me dicen, eres hasta el 15 de mayo para presentar tu convocatoria, solicito. Una vez he solicitado, bueno, aquí tengo un sí o un no, pero aún así, incluso si me llevo un no, sigo. Fidelizo o vuelvo a cultivar y conectar. no Fidelizo a esta persona, a esta organización, la involucro en lo que pueda en mi comité eh, en mi asesor, en mi comité dios de, de asesoramiento en mi en los espacios que tenga en los grupos de trabajo le invito a actividades le invito a ser voluntario le invito a, a eventos a todo lo que lo que tenga y vuelvo a empezar o sea vuelvo a identificar si realmente esta persona me sigue encajando sigo cultivando conectando voy a pasar por cada una de estas fases en cualquier tipo de relación y es más si estamos acostumbrados a presentarnos a convocatorias eh, yo recomiendo siempre pensar en esta parte de cultivar y conectar o sea si por ejemplo el Injuve me encaja intento sentarme con la directora general del Injuve y luego me mandará con sus técnicos técnicas de subvenciones para que expliquen explique bien es importante detrás de la convocatoria ir más allá de la relación con la empresa, con la fundación o con la administración pública. Algunas no querrán y ya está, pero es muy importante, incluso en esto ¿no? que estamos como, Ay, mira, convocatoria, ahora leo las bases, presento, pensar en implementar este ciclo del donante. Suele dar muchísimo mejores resultados que si no lo hacemos. ¿no? Y en cada sesión veremos una o varias de estas fases, ¿vale? Entonces, en principio, llegaremos al final de estas seis sesiones teniendo que, que haber visto qué es lo que podemos hacer para aprovechar al máximo cada una de estas fases. Como poníais antes, había alguien que decía ¿no? en, en objetivos: ¿por qué estaba aquí? Oye, para conocer nuevas formas, nuevas técnicas ¿no? de, de captar fondos. ¿Cómo, qué, ¿Qué técnicas conocéis para la captación de fondos? Volver al, al Menti, por fin. ¿Cuáles usáis? ¿Cuáles os gustaría usar? Ok, las convocatorias. Generar redes. Eventos sociocolaborador, no conozco. Convocatorias, subvenciones. Alianzas con diferentes empresas. Vale, la parte corporativa, captación de socios. Y directamente a la sucursal clientela bancaria, a través de internet, presentar todo lo que se convoca, persona a persona, eventos, subvenciones, captación de donaciones. Lo que he puesto en práctica muchas sin saber ni cómo se llaman. Eso está clarísimo. O sea, la mayoría conocemos, incluso personas que dicen no conozco, ¿no? Seguro conocéis muchísimas y, y ya lo habéis puesto en, en marcha, ¿no? O las habéis visto, ¿no? Relaciones con responsables de entidades, captación. O sea, siempre con mi compañera Elena siempre nos reímos que nosotras empezamos hace más de 20 años a hacer captación de fondos y no conocíamos nada, pero en realidad, bueno, pues tampoco... Tampoco hay ¿no? eh, mucha, mucha magia o, o tampoco es, es muy complicado ¿no? eh, captar fondos, pero hay una, como unas claves, por eso nosotros nos, nos centramos más en claves y en procesos que en técnicas específicas, ¿no? porque en realidad existen muchísimas técnicas empresas, convocatorias privadas que les habéis puesto, públicas, grandes donantes, ¿no? individuales o familiares, todo lo que tenemos eh, la captación de socios, ¿no? el face to face, que es en la calle, el door to door, que es el puerta a puerta, el crowdfunding, ¿no? que son micro, micro donaciones online, los eventos presenciales, que seguro que, que, que hacéis muchos, ¿no? en galas, subastas, conciertos, carreras, toda la parte de captación online, el fundraising digital, toda la parte de herencias y legados, que está creciendo mucho en este país y tiene mucho, mucho recorrido todavía. Eh, Estas son las técnicas más habituales, ¿no? eh, Pero cada una de ellas tiene tres elementos que son claves, que están conectados entre sí, independientemente de la técnica que hayamos usado, ¿no? Necesitamos generar confianza en nuestros donantes, sean lo que sean. Una, una fundación de empresa, un, un, un familiar al que le vamos a pedir que, que colabore, ¿no? que done para, para reformar la, la residencia en la que estamos, o, o una persona en la calle, la comunicación, por eso una de las sesiones que vamos a hacer es sobre el relato, es muy importante saber comunicar correctamente lo que hacemos y la empatía. Esto que os decía de la convocatoria, ¿no? o sea, tengamos empatía con las personas a las que vamos a pedir. Ellas también tienen sus temas, sus problemas, sus preocupaciones, sus ganas también de hacer cosas. Y es importante que escuchemos bien qué es lo que, lo que quieren y que nos pongamos en su lugar también. ¿no? Una, si, si tenéis eh, donantes de confianza, os recomendaría que, que les pidierais, eh, luego lo vamos a ver brevemente, pero en las, la carpeta de los cursos de la, del año pasado lo podéis encontrar, que hiciera un mapa de empatía. ¿no? Y este mapa de empatía, que es, oye, ¿qué ve esta persona? ¿Qué escucha? ¿Qué siente? Y luego están también sus, lo que llamamos pain y gain, sus dolores y sus, lo que le hace sentir que, que está ganando algo, ¿no? Y... Y con algunos financiadores ¿no? que, que, por ejemplo, me, nos contratan para formar a sus organizaciones, siempre les pedimos que ellos mismos nos hagan un mapa de empatía y se lo presentamos a las organizaciones con las que trabajan. Y a veces las organizaciones, que nos dicen, ah, nunca había pensado que, pues yo cuando trabajo en una fundación privada recibo solicitudes todos los días, que no me encajan con lo que hago, que no puedo, y a mí me duele eso, tener que decirle que no a 20 organizaciones al día que realmente lo necesitan pero que, bueno, no puedo porque tengo una estrategia, tengo unos límites, tengo un presupuesto no puedo llegar a todo. ¿no? Entonces, estas son cosas que, que es importante que tengamos también en la cabeza, que hay personas, pues si a, si, les duele que estemos todo el rato pidiéndoles cuando no encajamos o cuando no es su forma ¿no? de, de colaborar. ¿Cómo creéis que se genera confianza en un donante, que era el primer elemento de, de estos de estas, tres elementos clave? ¿Cómo lo estáis haciendo ya? ¿Cómo estáis generando confianza con, con vuestros donantes? Transparentes. Conociendo a la entidad. Quien haya puesto transparencia, no sé si... si... Esto podéis poner más. Podéis decir que es para vosotros ser transparentes, un poco más precisos, demostrando el trabajo que hacemos, o sea, esto tiene que ver con impacto, manteniendo viva la comunicación, muy bien, con, con detalle el proyecto al que va destinando su donación, dando a conocer nuestra misión, cercanía, buenas relaciones que conozca el funcionamiento de la entidad, informar dónde se destinan sus donaciones, colaboración. Vale. Bueno, básicamente estamos hablando al final de comunicación, ¿no? De ser capaces de comunicarle cómo nos gestionamos, cuál es nuestro impacto y demás. Eh, por lo tanto, es transparencia en la información, quiénes somos, cómo nos financiamos, cómo trabajamos, ¿no? La parte de diseño del proyecto, que es muy importante también, quiénes son nuestros aliados y partners, ¿no? Porque a lo mejor soy una fundación filantrópica chiquitita y veo que un botín o que entre canales os está apoyando y digo, oh, mira. Ya ha pasado por algunos filtros. ¿no? De, de, de hecho, es una cosa que decía el otro, el otro día en un evento de Fundación Lealta: le decía una fundación chiquitita a Inés Entre Canales. ¿no? decía: Yo, cuando veo que un proyecto ya ha pasado por vuestro filtro, que lo estáis financiando, Pienso que, que, o sea, ya tiene algunos puntos más, ¿no? Entonces también, quiénes son nuestros aliados o partners, ¿no? La parte de profesionalidad, la formación, la disponibilidad de aprendizaje que podamos tener, ¿no? Y sobre todo para mí hay algo fundamental y es reconocer que no sabemos algo. Muchas veces las personas que, que estamos más en la parte de, de administración o de, de back office o de captación de fondos, pues no necesariamente conocemos toda la parte técnica de los proyectos que se, que se desarrollan, ¿no? Y no pasa nada. O sea, yo cuando trabajé en Médicos del Mundo, cuando pues, ya que sé, pues, emergencia de cólera en Haití, pues, algunas cosas sí sabía, ¿no? Este, mira, se, se contagia así, hay que prevenir así, tal. Pero cuando empezaban a hacerme preguntas muy técnicas, decía, mira, no lo sé, sobre preguntaré a nuestro cooperante que está allí y que y te mando la información, ¿no? Y hay personas que dicen, uy, ¿no lo sabes? Y pues no, no lo sé, porque no soy médica, no soy sanitaria, no soy enfermera tampoco. Entonces, y es muy importante saber reconocer que no sabemos algo, porque como empecé a contestar no medio inventándonos las cosas genera mucha desconfianza porque en algún momento nos van a pillar ¿no? y yo creo que también eso demuestra que somos transparentes y que somos honestos no decir no pues mira no no lo sé que busca un donante esto también es muy importante que tengamos cuáles son las las motivaciones de los donantes busca sentirse identificado con nuestra causa Allí también, o sea, va a haber muchas de las motivaciones, pues luego lo veremos, ¿no? La mayoría de los donantes en España donan eh, a entidades que trabajan en temas de salud y de enfermedades, porque muchas veces si tengo una persona con cáncer en mi familia, si tengo una persona con una enfermedad X, me siento como más, eh, más vinculado a esta causa, ¿no? Sentirse bien y orgulloso de la organización a la que apoyo, ¿no? Para mí es todo un honor ¿no? ser socia de eh, Madrid Puerta Abierta, que está aquí en la esquina de mi, de mi casa y trabaja con niños y niñas que, del barrio. ¿no? El impacto de su donación, eso es algo en que tenemos que mejorar todavía bastante las organizaciones. Es importante saber transmitir el impacto, medir correctamente y luego el impacto. ¿no? Y también el retorno sobre la inversión. Oye, por cada 5 euros que me has puesto aquí, yo he sido capaz de captar otros 10 o yo he sido capaz de generar este este impacto. Informes periódicos, que ya lo habéis dicho, la comunicación sistemática y personalizada. Ojo con lo de personalizado. Si un donante te dice no quiero recibir tu comunicación todos los meses no se la mandéis. Si nos dice, y eso es algo que pasa cada vez más, no, yo quiero recibir por WhatsApp, habrá que mandarle la información por WhatsApp, nos tenemos que adaptar a ellos. No, no al revés, no. O sea, si no quiere recibir email, pues no será por email. Si alguien prefiere una reunión periódica cada seis meses para que le cuente junto con eh, un par de beneficiarios-beneficiarias, y un familiar o un trabajador, pues tendré también que ir escuchando esto y procurar dentro de mis capacidades ponerlo en marcha. ¿no? Saber que es parte de un grupo, de una comunidad, esto pasa cada vez más con, con los jóvenes, pero también con, con los mayores, por eso es tan difícil ¿no? conseguir que los jóvenes sean donantes, porque no somos capaces desde las organizaciones de ofrecerles un espacio en el que sienten que pertenecen, que su voz cuenta, que pueden aportar y que pueden participar. ¿no? Un reconocimiento escrito y verbal, que puede ser un ¿no? gracias en un periódico, en una revista, puede ser simplemente un email, una carta y un recibo de, de impuestos. Ojo que esto suele ser la última motivación. O Así sea, que es verdad que a dos entidades y dos proyectos iguales, si una está declarada de utilidad pública y entonces te puedes desgrabar tu donativo y otra no, seguramente elegirán la que sí se puede desgrabar. ¿no? Pero no es como la mayor, el mayor incentivo. Es verdad que ahora, como ha mejorado la ley de mecenazgo, pues puede ser un, un incentivo mayor, pero no, no es la principal. ¿no? Entonces hoy vamos a ver dónde y cómo son los donantes. ¿no? Eh, y a mí hay una, una parte que me encanta, por de hecho yo, yo siempre, siempre me, me sorprende los resultados. ¿no? Eh, primero empecemos por el mundo y luego ya iremos aterrizando en nuestra provincia o en nuestro municipio. Los países en general y las provincias también, las comunidades y los municipios donan de una forma muy distinta. ¿no? Eh, el 30% de la población mundial el año pasado había donado dinero a algún tipo de obra de caridad o una ONG. Eh, el nivel de donación en un país suele estar muy vinculado o bien con la fuerza de la sociedad civil o con la religión que practica este país. Y las naciones felices, que no más ricas, tienen más probabilidades de dar que las naciones de ricas. Eso también es una, ¿no? cuando me siento parte de una comunidad, cuando me siento bien en mi comunidad, tengo más tendencia a donar que si, bueno, pues tengo mucho dinero pero estoy solo en mi ático de, del distrito de Salamanca. ¿no? Y cuanto mayor es una persona, más tiende a donar dinero. ¿no? Eso, bueno, en España se explica por muchos motivos, incluido ¿no? la edad de emancipación y la inestabilidad eh, laboral, pero también porque el modelo ONG está cada vez más alejado de la población joven. ¿Cuál, según vosotros, es el país en el mundo con más personas que donen dinero? Bueno, si, si alguien acierta... Sin buscar en internet, por favor. <ríe> si alguien acierta, habrá algún premio al final de la sesión. Vale. Estados Unidos, Dinamarca, España. España no, ojalá. España está muy atrás. Italia, París, México, Suecia, Suiza. África. Alemania. Bueno, pues hace dos años era Myanmar y este año es Indonesia, si no recuerdo mal. Es Indonesia, del 84% de la población que, que donan. Y esto ahí es la religión totalmente, no igual que en Myanmar o en, o en Tailandia. Myanmar, sí, pues el año pasado, hace dos, estaba en la primera, ha bajado bastante. Están con, bueno, con mucha crisis, no cambio climático y demás. Eh, luego tenemos a Países Bajos, Islandia, Reino Unido, Australia, que entra casi nuevo junto con Nueva Zelanda, Estados Unidos y Malta. ¿no? Malta es uno de los países más religiosos del continente europeo ¿no? y es de los que, ¿no? que aparece aquí. Eh, Holanda también tiene mucho vínculo con donaciones religiosas. ¿no? entonces Muy interesante, ¿no? Estamos todos en Estados Unidos. Pues mira, Estados Unidos está en el puesto 9, ¿no? porque es verdad que, que aquí estamos hablando del porcentaje que más dona dinero. ¿no? Seguramente en, en importe, Estados Unidos aporta mucho más que, que Indonesia ¿no? en, el, en el total, en el monto. Pero a nivel de porcentaje de población... Indonesia y Myanmar, superan, y, y como veis, o sea, ni Francia, ni España, ni Italia, ni, ni Alemania tampoco, ¿no? ni Alemania, o sea, no hay ninguno de los que, que pensaríamos que están aquí. ¿no? Y en España eh, hay un tema que es muy importante y que tenemos que tener en cuenta, y tiene mucho que ver con la parte de desconfianza, que, de, de, de transparencia que veíamos antes, y es que, con, según el estudio de, de confianza de Edelman, que si no lo conocéis os lo recomiendo, eh, desde el año 2020 las empresas son las instituciones en las que más confía la ciudadanía, La ciudadanía, por encima de gobiernos o de ONGs, confían más en las empresas y en su capacidad de enfrentarse a los retos que tenemos como sociedad, de cambio climático, eh, de, eh, envejecimiento de la población, todo el tema rural y demás que las propias ONGs. ¿no? Está cambiando mucho esto. En el año 2000 eran las ONGs y ahora son las empresas. Y esto va a tener mucho que ver, o sea, vamos a tener que tenerlo en cuenta a la hora de cómo nos comunicamos con la gente, cómo nos comunicamos con las empresas, qué tipo de soluciones de alianzas vamos a ser capaces de generar para que piensen que efectivamente podemos. ¿no? Es un mercado que está en cambio total, o sea, ya empieza, ¿no? Todos ya hemos oído hablar de las empresas con propósito. Nosotras hicimos unas entrevistas hace unos meses, una empresa con una frase que nos hemos grabado aquí, porque nos asustó mucho: que era, dentro de poco, una persona pensará que tendrá más impacto haciéndose cliente de Vodafone que socio de Médicos Sin Fronteras, ¿no? Porque al final, pues si me, si me hago cliente de Vodafone, eh, sé que su RSC, su forma de negocio, no sé qué, tendrá un impacto y con si sin Fronteras no lo tengo tan claro. ¿no? Y esto es algo que está aquí. Nos gusta no nos gusta, pero está aquí. Y eh, además las ONGs y las empresas eh, están presionadas para asumir los problemas sociales mucho más allá de sus capacidades. O sea, no somos responsables de la, de la solución de forma, de forma individual. ¿no? Teniendo en cuenta esto... Luego volvemos al perfil de donantes en España. ¿no? España a nivel de este ranking mundial que nos da el CAF está en el puesto 62, está en el 50% de ¿no? los países con más donaciones que más donaciones monetarias realizan, pero tan solo en el 62. Y según el estudio de la Asociación Española de Fundraising del año pasado, el 39% de la población donó en 2021, ¿no? aportó dinero. Perfil mujeres mayores de 58 años, clase media alta y que viven en pareja. ¿Vale? O sea, esto es como el perfil al que de, de personas que más están donando en España. ¿Y a quién donas donan más? Enfermos, infancia, víctimas de, de catástrofes, refugiados, personas en países en desarrollo. ¿no? Luego Personas sin recursos en el país, medio ambiente y apoyo a las mujeres, pero enfermos e infancia son los dos colectivos que más, eh, más atraen. Esto no significa que si trabajo con personas sin hogar o si trabajo con personas eh, con discapacidad intelectual no voy a ser capaz de atraer un donante, pero desde luego no es la primera causa que le viene a la cabeza a un donante Individual en este caso, pero al final, bueno, pues si ya hemos visto y lo, lo sabéis vosotros mejor que yo, ¿no? Al final las estrategias de las empresas eh, se dirigen también mucho hacia estos, hasta estos colectivos ¿no? que más, más atraen. Filantropía en España. Puesto 8 en, eh, a nivel mundial por volumen de activos. Ojo que aquí la Caixa desvirtúa a todos, así quitamos la Caixa. Es que es la mayor fundación, ¿no? eh, fundación privada en, en Europa. Quitamos la caixa, en España se queda en el puesto 20 y algo. Eh, es un mercado que todavía está en expansión, o sea, aquí hay oportunidades de filantropía y a nivel local. Asturias, por ejemplo, es una mina, eh, Cantabria tiene otros, hay algunas ciudades de repente, Cádiz, Alicante, que, que también tienen bastantes filántropos muy escondidos, pero hay, hay bastante, eh, y se va cada vez más a una inversión filantropía trópica estratégica. O sea, ya no es tanto el, ay pobrecitos, les voy a dar dinero, sino que ya hay como una estrategia y un impacto que se busca de forma consciente. Y esto entonces va a implicar un cambio, si nos queremos eh, dirigir a este tipo de demandes, un cambio en mi forma de comunicarme y de plantear mis proyectos. No de diseñarlos, porque yo sé tengo mi estrategia, tengo tal, o sí, no lo sé, eh, pero sí a la hora de comunicar ¿Por qué necesito tu apoyo o que colaboremos para sacar adelante un proyecto? ¿no? Las empresas y las ONGs. Eh, las empresas llevan 30 años ya con la moda de la, de la RSC. Parece que ya en los últimos años eh, esto se está afianzando mucho. De ahí estas empresas con propósito, todas estas certificaciones, ¿no? el B Corp, SANA y demás. Eh, y sus motivaciones ahora en un 83% es por convicción propio o compromiso. ¿no? Ahí aparece que empieza a estar realmente en el ADN de la, de la organización. También está todo el tema de reputación de la entidad, de sus proyectos o, o servicios, y el cumplimiento de la normativa aplicable. Esto fue antes de que la Unión Europea ya obligase, y entonces ya las empresas, a, a rendir cuentas como mucho más específicas. Entonces, eh, esto seguramente subirá ¿no? el cumplimiento de la normativa aplicable. Nuevas oportunidades de negocio, demanda o requerimiento de los clientes, consecuencia de la presión del mercado y posibilidades de subvenciones. ¿vale? Esto es un estudio del Club de Empresas Responsables y Sostenibles. Tenéis los, las referencias ahí. La presentación la tendréis ¿sí? en, el, en la carpeta de, de plena inclusión que compartiera con, con vosotros. Pero esto es importante ¿no? de, de ver cómo ha evolucionado. Como os decía, el propósito y la sostenibilidad ya son una tendencia. Voy a entrar a valorar si es greenwashing, si es de verdad, si es marketing, si es tal, pero es una tendencia y está aquí. Si empezáis a buscar, o sea, si os suscribís a alguna alerta de todos los eventos que tienen que ver con empresas con propósito, sostenibilidad de la empresa y tal, hay 200 todos los meses en todo el país. O sea, hay muchísimos. O sea, a mí me recuerda hace veintitantos años cuando empezaba justo, pues esto ya está otra vez con esto. ¿no? Alianzas responsables por la innovación y el impacto. Un eh, mundo en que las empresas tuvieran como prioridad cuidar a las personas y al planeta. Ojo, que ya no somos las ONGs las que tenemos esta prioridad, sino que también las empresas. Como se produciera la moda del futuro, ¿no? impacto, impacto de, de mi negocio. Luego, embalaje también ¿no? eh, por Estrella Galicia, que ya no existe, reduzco mi, mi huella y mi impacto en la sociedad lo hago a través de mi negocio. Ya no necesito a nadie más. Entonces, allí también mucho, ¿no? Estar muy atentos a lo que está pasando. Los ODS, que todos habéis oído hablar de, de ellos, los que más son trabajados por las empresas son la Igualdad de Género, los suelen van hacer dentro, no hacia afuera. Salud y Bienestar, que también los suelen hacer hacia adentro, un poquito hacia afuera. Trabajo decente y crecimiento económico, también hacia adentro. Son los ODS que mejoran su negocio, su plantilla y, y su propia... Es su propia intervención, acción por el clima, producción y consumo responsables. Entonces, ojo, los que más tienen implementados las empresas son para ellas mismas, no son para colaborar con ONGs. Si podemos aportarles algo que les ayude ¿no? a implementar aún mejor estos ODS, bien, pero es verdad que no suele ser donde están buscando aportar dinero a las ONGs. Los menos trabajados, vida submarina y hambre cero, y allí sí que el enfoque es más de colaboración con ONGs. Las fundaciones de empresas, por su parte, trabajan sobre todo la reducción de desigualdades y la educación de calidad. Esto yo creo que son datos importantes para, para vosotros. Las fundaciones de empresas están muy enfocadas a reducción de desigualdades y educación de, de calidad. O sea, ahí está. Esto es la parte más enfocada hacia afuera de los ODS en las empresas. Vale. Hemos hecho, ¿no? como desde el mundo hasta la parte española, eh, es muy importante que conozcamos muy bien nuestro entorno, ¿no? eh, desde lo macro hacia lo micro. ¿Me podéis dar dos nombres de empresas que están en vuestra, en vuestra zona y que creéis que pueden ser interesantes para, para vuestra organización? Jamón y salud, ¿me podéis explicar? ¿Quién lo había puesto? ¿Puedo abrir el micrófono y, y explicarme? ¿Quién lo ha puesto Jamón y Salud? Ay, Isabel, creo que no te oímos. Que te veo hablar, pero no te oigo. A ver, o soy yo la que lo tiene. Isabel de ah, aquí está. Sí. sí. A ver, tenemos. <risa> entorno así socioeconómico de empresas es un poco limitado. Estamos en una comarca al sur de la provincia de Badajoz y así pensando es la empresa yo creo que más trabajadores puede tener en la localidad. ¿eh? No te hablo de un entorno, por eso se ha ocurrido. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y se llama así? sí? Es un matadero y, y elabora bueno, productos embutidos y no sé si tiene carne fresca. Bueno, a nivel de tiendas, ellos tienen matadero y, y tienda entonces ahí sí que venden carne fresca. Pero yo creo que lo más conocido que tienen alguna proyección internacional, incluso, es a través de, de embutido ibérico. Ah, muy bien, pues muchísimas gracias. <risa> Me quedé así como, pero veces, no sé si, si eres tú la que lo has, o sea, ¿lo has puesto tú dos veces. Otra eh, yo lo he puesto una vez, a lo mejor alguna compañera de la, bueno. de la asociación bueno. también bueno. se ha acordado de ello. Muy bien, bueno, eh, gracias Isabel. Eh, a ver, vuelven a salir las de siempre Carrefour y Decathlon, de todos estos. Decathlon es verdad que, o Carrefour también, no es verdad que luego a nivel local pueden hacer cosas eh, más, más en su zona, pero mucho cuidado con ir siempre a las mismas, ¿no? Bueno, al final les pasa lo que os comentaba antes, les llegan 200 solicitudes a, las, a la semana y a no ser que tengamos el proyecto que les va a revolucionar su acción social, su enfoque no sé qué, nos va a coger, nos van a poner en una carpetita y ya está. ¿no? Entonces, muy importante eh, ir más allá. A mí es una cosa que, que, que siempre me ha sorprendido. O sea, al final, IBEX 35 es una serie de empresas en las que vamos todas. Eh, todas sus convocatorias nos presentamos casi nunca nos la dan eh, a lo mejor una vez no en 20 años y ya está, y sin embargo hay un mundo de empresas fuera que, que es increíble, desde pymes hasta toda la parte de detrás. Las, no sé, yo me acuerdo de Versailles, ¿no? que está, es una empresa de, en, en un polígono industrial del corredor de Lenares que son los que hacen las piezas para eh, los electrodomésticos. Después ¿no? tomó Bosch, no sé qué y tal, a ellos les, les contratan que construyan y distribuyan estas piezas. ¿no? Nadie iba a verlos. Para, para mí Médicos del Mundo se convirtió en un pedazo de alianza de empresas que además involucraba a todos sus empleados, era, era increíble, nadie iba a verlos, ¿no? entonces hay muchas cosas más allá de las que conocemos y hay que encontrarlas. Y hay que encontrarlas yendo a eventos, eh, mirando guías, mirando la cámara de comercio, buscando más allá de unos recursos que os voy a compartir ahora, que están bien, pero hay que ir más allá, ¿no? Las asociaciones gastronómicas, los clubes deportivos, las asociaciones culturales, hay muchas cosas alrededor nuestro, incluso al sur de Badajoz, ¿no? Que es como, o sea, hay siempre... Y de hecho, o sea, yo mi experiencia empecé haciendo fundraising sin saber qué era fundraising, muy chiquitita, con no sé, con 12, 13 años empezamos con unos amigos a montar unos conciertos para recaudar fondos para una ONG francesa que, que me encantaba y, y ahí era súper fácil, porque en mi pueblo, pues no sé, a lo mejor había cuatro conciertos al año y era muy fácil. Entonces, llegó a Madrid, empezó a hacer voluntariado, montó un concierto en el pieza <ríe> y fue como, o sea, no, no perdimos dinero de milagro, ¿no? O siempre pero no ganamos absolutamente nada, ¿no? A ver, ganamos un reconocimiento con el barrio, o sea, fue, ¿no? Más allá de la captación de fondos, un evento muy interesante, ¿no? De generar vínculos con personas mayores que estaban cerca de la asociación, o sea, y sí, con el de captación de fondos <ríe> fue casi un desastre, ¿no? Entonces... Bueno, pues las, los, los pueblos o las zonas más pequeñas también tienen sus ventajas, ¿no? Que a lo mejor como no hay tanta oferta, pues de repente allí me puedo posicionar de otra forma y, y hay más personas dispuestas a ayudar porque no hay tanto donde ir a ayudar. O sea que, que también es una puede ser una oportunidad, ¿vale? O sea que yo sé que, que, que puede parecer más, más complejo, pero... Ay, no, perdón, no, no contestéis todavía pero, pero es importante también verlo como, oye, esto puede ser una, una oportunidad. A ver si se me carga, ok. Entonces, ahí todas las preguntas, ¿qué fondos llegan hasta allí? Privados, innovación, desarrollo rural, ¿cuáles son las tendencias que, está pasando, que están pasando en mi municipio, en mi provincia? ¿Qué es lo que está moviendo a, la, a las empresas, a las personas, a los ayuntamientos? ¿Qué nos preocupa allí, no? De los actores que hay en mi zona, algunos pueden ser mi aliado, o sea, el club de surf que está al lado de mi, de mi pueblo, la escuela de teatro, eh, la, la cooperativa de aceites, puede ser un aliado en alguno de los proyectos que, que estoy haciendo. Son un riesgo, eso también. O sea, puede ser un aliado, pero a lo mejor son un riesgo porque tienen una imagen pésima porque, oye, a si la parte de mataderos, pues hay mucho maltrato animal y entonces ahora, ¿no? Que las, las... Yo qué sé. O sea, todo esto eh, valorarlo. Hay algunos perfiles de personas individuales que podrían colaborar, o sea, de repente veo que hay, ¿no?, del club de bridge, de no sé qué, que son todas mujeres mayores de 60 años, que se han quedado viudas, no sé qué, pues a lo mejor es un perfil que, que, que puede estar, ¿no?, Interesa en vincularse de otra forma con mi organización, que a lo mejor hay una soledad no deseada y con un voluntario y ser socia le ofrezco algo y además darle vueltas a esto, ¿no? ¿qué eventos de celebraciones puedes aprovechar? La romería de turno, eh, la fiesta del pueblo, el, yo qué sé, todo lo que se hace. En mi pueblo se celebraba, se celebraba la San Roque, que era el patrón de mi pueblo y y de los animales, la gente traía sus animales para bendecirlo, pues aquel día hacíamos recogida de, de piensos y tal para los animales de, de refugio que estaba al lado, entonces era como, o sea, como lo, ¿no? o sea, yo quería hacer cosas, entonces buscaba algo como vincular, una, la gente venía con sus animales, entonces dices, pues les, les debe gustar los animales, y les digo que traigan una lata de paté para un gato, pues a lo mejor lo traerán porque les preocupa esto, no funcionó mal, no lo hicimos más, pero... ¿Hay turismo? ¿Puedes hacer algo con los turistas que van allí? Pues yo qué sé, si a lo mejor está en una zona donde de repente hay mucho turismo eh, enológico o hay mucho turismo más de playa, a lo mejor puedo hacer algo para vincular a los turistas en una donación puntual, en un evento puntual, les hago más divertido a sus vacaciones y de paso me llevo algo. Son, todo esto son preguntas que a la hora de, de plantearnos ¿no? que queremos hacer a nivel de captación de fondos, tenemos que pensar, porque tenemos que ir ampliando la mirada. No podemos quedarnos solo en las cuatro empresas que conocemos, las cuatro convocatorias a las que nos presentamos siempre y que nunca nos la dan, o si nos la dan pero muy poco dinero y luego la gestión es pesadísima. Tenemos que pensar en todo eso, ¿vale? ¿Y por qué es importante conocer todo este contexto? Es importante porque genera esta comunicación y confianza, nos ofrece pistas sobre cómo comunicarnos, qué información es relevante para ellos. Y esto es, o sea, yo por ejemplo cada vez que encuentro que, oh, de repente digo, mira, este donante a lo mejor le sirve a, a esta fundación. Una de las cosas que hago es pasarle el contador de palabras y que me diga cuál es la palabra más allá de él, ella, no sé qué, qué más sale allí. Entonces, si siempre sale envejecimiento o impacto o local o rural, lo que sea, bueno, pues sé que, estas, ¿no? que además de haberme leído su estrategia, porque a veces tienen la estrategia que ¿no? parece que está muy clara, pero luego cuando vas indagando te das cuenta de que la estrategia no necesariamente es su guía, ¿no? sino que tienen como otros intereses, cosas más personales a lo mejor, más, más emocionales que les interesan. Entonces, siempre hacer esto ¿no? nos permite comunicarnos. Y generar confianza y ver qué es lo que les preocupa a ellos, ¿no? Si les preocupa mucho la transparencia, si les preocupa mucho el impacto, ponerlo ahí. Nos permite hacer innovación generando confianza también. O sea, si estoy pendiente de lo que está pasando en mi alrededor, podría adelantarme al resto y acercarme a estas empresas, a este ayuntamiento, a estos donantes con una propuesta que esté alineada con una nueva tendencia, con una nueva preocupación y me adelanto, ¿no? Puedo ser innovador antes. Y nos permite eh, ser más capaces de generar empatía. ¿no? Entender que les duele, y que les motiva, nos permite ser más empáticos y por lo tanto generar más confianza también. ¿no? Y esto está conectado con lo que veíamos al inicio, ¿no? la confianza, la comunicación, la empatía. Cuando conozco bien mi contexto y mi entorno, cuando sé qué es lo que motiva a un donante, qué es lo que le preocupa, qué es lo que está buscando, qué es lo que eh, le conmueve y le mueve, tengo muchísima más capacidad de generar confianza, de comunicarme y de tener empatía con esta persona. ¿vale? O con esta, o sea, repito, cuando digo persona, persona, fundación, administración, técnico de proyectos, o sea, el donante del tipo que sea que está detrás, ¿no? Y esto se aplica a cualquier técnica. Si voy a hacer una campaña de crowdfunding, tendré que comunicar con este público que no le veo la cara, pero ya he hecho un análisis, y he mirado, ¿no? O sea, mi público objetivo son estos jóvenes de 18 a 25 años que están preocupados por el cambio climático y por la desigualdad. Bueno, pues voy a enfocar mi mensaje, cambio climático, desigualdad, donar dona a, mi, a mi organización. ¿no? Entonces, este contexto y entorno nos ayuda a saber quiénes son nuestros eh, potenciales donantes. Voy a buscar, o sea, para poder tener todo este contexto, tengo que saber ¿puedo, saber, puedo mirar dónde están los donantes, cómo se financian otras ONGs, ¿Cómo y quiénes las financian? Esto es súper importante. O sea, todos los informes de fundación lealtad tienen todo el detalle. Algunas memorias económicas, algunas memorias de actividades. O sea, hay que mirar lo que están haciendo otros y otras. Y de hecho, voy a aprovechar para haceros otra pregunta. Y es, ¿en quién te miras? ¿Qué ONG es tu referencia? ¿Quién dentro de plena, fuera de plena...? ¿Os parece de estas ONGs que no? ¿Os gustaría ser, o aspiráis, o admiráis? la once alguien más caritas unicef jesús abandonado plena inclusión la un español once plena esta es una de las preguntas más importantes y a mí siempre me, me, no sé si me, asusta, si me asusta un poco lo poco que miramos a los demás y lo poco que nos dejamos inspirar de lo que hacen otras organizaciones. Tenemos un montón de organizaciones en un montón de municipios, comunidades, provincias, países y continentes que hacen cosas increíbles y de las que nos podemos inspirar. Y, y está bien o sea, pero de momento tenemos solo nueve de todos los que ¿no? en las otras siempre habéis contestado más personas, es muy importante mirar hacia afuera y ver lo que están haciendo otros e inspirarnos de lo que están haciendo otros, porque si no es muy difícil que consigamos innovación que consigamos creatividad que consigamos impacto es muy complicado, a toda vela Almería, mira, es una de la Getafe, muy bien o sea, desde luego a toda vela tiene toda ¿no? la parte que, que hacen de, de capacidad de socios, cómo lo han hecho, cómo se han ¿no? eh, integrado en, en Almería, cómo han conseguido generar este, esta red alrededor de, de, su, de su organización, es, es, todo un, es todo un ejemplo. ¿no? Pero también hay fuera. O sea, yo sigo muchas ONGs africanas, muchas ONGs peruanas, eh, muchas ONGs de muchos sitios, porque hay una francesa que me encanta también, que hace temas de voluntariado para personas mayores jubiladas en Francia, que se llama Alfons, que tiene una forma muy distinta, o sea, han cambiado totalmente ¿no? cómo se, se, se acercaban las entidades a las personas jubiladas no para darles calidad de vida y ocio, y ya los han convertido en protagonistas, no sé, o sea, es como hay organizaciones así, o cascos verdes en Argentina, de cuando se, ellos fueron de los primeros en, en formar a personas con discapacidad intelectual, allí en Argentina al menos, para que fueran agentes de sensibilización de, de reciclaje, sostenibilidad y demás en empresas y en colegios. ¿no? Entonces, bueno, pues hay, hay cosas muy interesantes ahí. Todo lo que son tendencias, o sea, esto de financiación de otras ONGs, ¿cómo y quiénes los financian? ¿Quiénes son vuestros referentes? Seguir buscando, seguir mirando, seguir consultando. Sois una red muy amplia. Hay muchas organizaciones haciendo cosas muy interesantes. Deberíais conocerlas todas y seguirlas, además. ¿Cuáles son las tendencias en donaciones, en alianzas, en herencias? Acaban de sacar el último informe sobre, sobre herencias y, y legados. Ah, no, mentira, ¿no lo han sacado? Lo están haciendo, <risa> estábamos participando en ello. Datos económicos, perspectivas. Todo esto, hay un montón de fuentes de información, leamos, abrámonos, no es solo la discapacidad intelectual lo que va a hacer que, que podamos ¿no? relacionarnos, tenemos que abrirnos y vincular la discapacidad intelectual con nuestro entorno, con lo que se está moviendo alrededor. ¿no? Fuentes de información. Asociación Española de Fundaciones, Asociación Española de Fundraising, Fundación Lealtad, Fundación Seres, Protectorados, Vicor, Pacto Mundial, todas estas que ya conocéis seguramente. A nivel internacional, Blackbound Institute, Edelman, que son estos de, de la, del informe de confianza. Our World in Data, a mí me fascina porque me encantan los datos en general, eh, como datos sobre cualquier tema, desde donde se consumen más huevos hasta donde la inteligencia artificial está, o sea, es impresionante. Y eso nos ayuda también a ver tendencias, a ver contextos, a ver cómo estamos evolucionando, ¿vale? Eh, antes de contaros la, la tarea, bueno, ya está. Vale, entonces, antes de contaros la, la tarea, me gustaría, tenemos como 10 minutos para dudas, comentarios, eh, eso. Si queréis comentar algo, añadir, podéis levantar la mano con, con el zoom o pedir el, voy a abrir el micrófono y ya está. ¿Qué os ha parecido? ¿Os parece interesante? ¿Estáis haciendo ya la parte de análisis de contexto, de mirar hacia afuera? ¿Qué? ¿Os esperabais otra cosa? ¿Pensabais que os iba a dar la guía mágica de cuáles son las oportunidades que tengo en mi, en mi, para mi organización? ¿Cómo vais? Vale, pues entonces voy a... Ver... Ah, Bernabé, sí, se han librado, ¿eh? Ah, como por, por romper un poco el hielo. ¿no? Gracias. Eh, bueno, como sesión, que es lo que yo creo que se pretendía introductoria de todo esto, yo creo que eh, está bien, ¿no? Porque nos ha dado un contexto global de lo que... Creo que va a ser esta, este curso, esta formación, ¿no? Dudas te surgen muchas, eh, pero creo que lo vamos a ir viendo eh, a lo largo de, de las siguientes sesiones, ¿no? Porque, claro, mmm, lo que hemos estado viendo aquí, pues, como duda, tan, no nos no genera, ¿no? Creo que, que, que todos somos hemos, hemos hecho muchas cosas para intentar gastar fondos. Eh, hemos intentado pescar en muchos caladeros, ¿no? en muchos sitios y hemos hecho de la mejor manera posible, eh, generando transparencia, confianza, eh, yendo a, a, a posibles donantes que tú entendías que, que podías venderles un proyecto, venderles entre comillas, un proyecto y tal. Entonces, yo creo que se han hecho muchas, lo que pasa es que luego te surgen muchas muchas historias en la cabeza de cómo vencer eso, ¿no? de cómo eh, dedicarte un poco más de lleno a esta tarea, que muchas veces la dejamos un poco aparcada, porque estamos inmersos en, en nuestra faena del día a día, y que, gastar recursos sí es importante, pero tengo que, que, que invertir ahí, eh, no sé si recursos humanos, pero sí que un tiempo ¿no? para, para eso. ¿no? Entonces, eso es lo que muchas veces te genera, por lo menos a nosotros, a nuestra organización, esa... Esas dudas, ¿no? Decía, esto es importante, le tengo que dedicar unos recursos a hacer todo esto, pero los tengo que detraer de otras cosas. O, a ver, esa es, y como esas, más dudas que van surgiendo. ¿no? Pero creo, insisto, que lo vamos a ir viendo, o creo que lo iremos viendo a lo largo del resto de sesiones del curso. Bueno, y yo creo que, gracias Ibernavi por romper el hielo, eh... La última sesión la dedicamos a cultura de captación de fondos, eh, justamente porque, seamos una organización pequeña, mediana o grande, no podemos depender de que una persona pueda liderar unas horas a la semana para, hacer, eh, para implementar la estrategia de captación de fondos. ¿no? Eh, ya era algo importante, pero ahora yo creo que ya en esta década de tantas crisis de tanto, es aún más importante. Porque necesitas, nosotros lo llamamos aliadas, personas aliadas internas y externas si puede ser, que de forma conjunta y en equipo trabajen y te ayuden en este ciclo del donante que veíamos al inicio a identificar, a, a cultivar, a contactar, a fidelizar y necesitamos personas beneficiarias, necesitamos familias si están implicadas, necesitamos miembros de la junta directiva o del patronato, necesitamos trabajadores, trabajadoras de, otros, de otras áreas que también se sumen a eso. Y esto que, y que no piensen que lo que les estamos diciendo es que vayan a pedir dinero ¿no? Sino que y, y tampoco que es una responsabilidad solo tuya, solo mía, sino que es algo que realmente es, es conjunto. ¿no? Es como si al final cuando lanzo un proyecto, yo qué sé, eh, voy a hacer una actividad de negocio y tiempo libre o me, ¿no? me los llevo de vacaciones una semana no sé qué y está lloviendo todo el día allí oye, esto no es responsabilidad de la persona que ha montado la, la actividad, ¿no? Entonces, que o sea, es como esta corresponsabilidad en la captación de fondos que hay que salir de ahí. La transparencia no puede ser solo responsabilidad de la persona que cumplimenta el informe de Fundación Lealtad, ¿no? Necesitas de muchísimas más personas que te ayuden a que la organización sea transparente. ¿no? Entonces, yo creo que, espero ¿no? que podamos contestarte a esto. Y, y para mí esta es la clave. Realmente no es una persona que le dedica unas horas, sino que es un grupo de personas que tiene un plan, esto es muy importante también, que tiene un plan, que tiene un plan de trabajo, que tiene unos KPIs, que tiene unos indicadores, que puede ir siguiendo semana o mes a mes y, y que te permite ver por dónde, por dónde estás siendo. ¿Alguien más? Nadie más, no puede ser. Belén. Hola. Ah, hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros tal? somos Adán y, y Belén de Asociación Fraternidad, de Tabia de Casariego. Somos totalmente nuevos en, en captación de fondos y sobre todo nuevos también eh, casi aterrizando en la propia organización, lo cual bueno, pues, le da todavía un poco más de carga del que es un aprendizaje para nosotros eh, de inicio, digamos, ¿no? Eh, pero sí que yo creo que lo más importante de esta sesión, bueno, como nos hemos mirado un poco para prepararnos la, en las sesiones del año pasado que ya, que ya hicisteis con, con plena inclusión, sabemos que hay preguntas que nos surgen que se van a ir respondiendo probablemente en las próximas sesiones. Pero sí que es cierto que creo que es muy importante, o por lo menos así nos llega a nosotros, que esto es algo más que, que, que pedir dinero, por decirlo así, no que de esto que explicaste del ciclo del donante, crear una una red, una vinculación, un plan, o sea, que, que va más allá de, yo creo que escuchamos captación de fondos, ayer lo hablábamos Belén y yo, y decíamos pedir dinero, pedir dinero, no, pues que, que va mucho más allá, que es más emocional, más pasional y que yo creo que es dar también a conocer la organización. Nosotros tenemos, yo creo, unos factores propios muy concretos, como que es una zona rural del occidente asturiano... Eh, bueno, que, que que que nos piden un esfuerzo más en conocer muy bien nuestro entorno lo que decías de las empresas y y saber un poco más también dónde dónde estamos y en esa población también muy envejecida entonces bueno el contexto es muy concreto y yo creo que nos tenemos que estudiar bien todo eso para para conseguir hacer esa esa red o cumplimentar digamos ese ese ciclo pero bueno que, que yo creo que, que al final lo que sacamos de esta sesión es un poco más eso que es algo más emocional, más de confianza, más de transparencia y que tenemos que quitarnos de la cabeza lo de pedir dinero, que quizás ese es el, el último paso, ¿no? Muchas gracias, Adán. O sea, yo creo que hay, hay dos cosas, ¿no? O sea, hay, hay un dato que, que siempre damos y es desde que identificas y contactas a un donante hasta que te, te dona, ahí estamos hablando de empresas y fundaciones, suele pasar 18 meses. Eso también por eso os preguntaba las expectativas, ¿no? O sea, si lo que quieres es de aquí a tres meses Qatar, 500.000 euros, <ríe> olvídate. O sea, es como, amigo, no me llama, ¿no? La dice, ¿no sabes? Necesitamos ya. Y es como, pero no, es que necesito de aquí a, a, a ayer, aunque sea 100.000. Es como, bueno, pues no lo tenemos bien. O sea, que esto es importante, eso es, eh, se necesita constancia. Porque efectivamente si contacto, identifico bien a alguien y lo tengo aquí y sé que es mi prospect y que esta persona la tengo que ir cultivando, no puedo dentro de tres meses decir, va, lo dejo ya porque esto no está funcionando. allí va mucho la cultura del fundraising también, o sea, tenemos que ser conscientes que los tiempos son largos, no es una cosa de, de hoy para mañana. Son tiempos largos, que además de que tengas una persona capaz de ir a pedir, de vincular y tal, necesitas que tu organización también te facilite buenos proyectos, un buen impacto, una buena comunicación, eh, testimonios, la posibilidad de que cuando se hace la fiesta de Navidad con los niños o no sé qué, los pueda invitar a mis donantes. O sea, no es que yo, ¿no? soy la mejor captadora de, del mundo, voy allí, te voy... No, no, no. O sea, la, la captación de fondos es mucho más. Es una parte de cuán arraigado estoy en la comunidad, cómo me comunico, cuán transparente soy, qué bien diseñados están mis proyectos, qué perspectiva, o sea, necesito mínimo dos, tres años de, de, oye, mi estrategia, mi presupuesto, esto es lo que quiero, esto es lo que necesito. O sea, necesito visión también. Con captadora de fondos necesito visión. Si trabajo en emergencias es distinto, pero cuando te estoy diciendo que me pongas dinero para eh, desinstitucionalizar ¿no? mi, mi residencia y crear hogares autónomos, Tienes que decirme cuál es tu plan de aquí a 5 o 10 años, porque no te voy a meter dinero para algo que dentro de 12 meses no sabes en qué punto va a estar. Necesito una visión y necesito información que me genere esta confianza de, oye, esta gente se lo ha estudiado y se lo ha hecho bien, ¿no? Incluso para unas vacaciones, un, unos respiros y tal, también necesito saber por qué es importante que te financie unos respiros, no? por qué es importante que vayan a este sitio y no a este, porque es importante. Todo esto tiene que estar muy bien diseñado antes. ¿vale? Entonces, allí lo que decías, Alan, o sea, constancia, eh, resiliencia te diría, y además es un trabajo de todos y de todas, o sea, no es un tema solo de, de que yo voy a captar fondos, sino si no me acompañan el resto. Y yo, a mí me pasó y en una organización, y de hecho me mucho, ¿verdad? o sea, habíamos triplicado el presupuesto, asegurado donantes y tal, cambia la presidencia, y dice, ah, no, la, estrategia la, vamos a, la nueva estrategia la vamos a posponer un año y pico porque quiero conocer antes la organización. <risa> y claro, el año aquel fue un desastre, porque como yo iba a ver mis financiadores, que además, Estaban muy alineados con el tipo de organización que era, como muy estratégica, de impacto, de nuevos de nuevo modelo de negocio y tal. Y me dicen, chica, <ríe> hasta que no sepas lo que vas a hacer el año que viene, yo no te voy a volver a, a, a dar dinero. Entonces, como que, ¿qué me dices? ¿Que lo alargas un año? Entonces, como ah, genial. El patronato toma una decisión, por su cuenta, no te... Entonces, eso también. Un patronato no puede tomar una decisión solo o una cuenta directiva, sobre un tema de, que, que va a afectar tanto captación de fondos. Hay que, tiene que ser algo totalmente compartido, ¿vale? ¿Algo más? Si no, ya os cuento la tarea. Marcos y Rafa. Hola, buenos días, buenos días, buenos días Vanessa, y buenos días a todos. Eh, mira, yo soy eh, Rafael Lórez eh, de APAMA, eh, estoy eh, como responsable de la inserción laboral y me voy a dedicar a llevar un poco la, la labor comercial eh, de dar a conocer a APAMA, la idea de APAMA, nuestra asociación eh, y sobre todo el fundraising y captación de fondos. Vale. Entonces quería compartir contigo una experiencia que tuve hace una semana y media con una persona que es eh, un... un una, conocido pero casi amigo que se dedica a formar equipos de ventas, ¿vale? Eh, yo le dije que necesitaba que me echase una mano porque yo llevo 30 años de comercial y me he venido al sector de lo social, he dejado el mundo de la empresa y me he venido al sector de lo social. Entonces, yo he vendido de todo y me he enfrentado a señores muy, muy potentes de muy grandes empresas, ¿vale? Y entonces este chico me dio una bofetada de realidad el otro día y quería compartirla contigo y con todos los asistentes, ¿vale? Y él me dijo, dice, tienes que partir de la base de que la persona que tienes delante no le importa una mierda a tu libro. ¿Vale? Es, eh, yo me quedé un poco blanco cuando me dijo esto, pero realmente, eh, realmente coincido con él, porque si en 30 años que yo tengo mi empresa, a mí no me ha venido nadie a decirme que tengo que cumplir con la ley general de la discapacidad, en caso de que sea mayor de 50 trabajadores, ¿vale? Que tengo que cumplir con la cuota del 2%, que si no tengo unas medidas alternativas, que si no tengo una, puedo hacer una donación, si no me ha venido nadie en 30 años y me vienes tú a decirme que si te dé dinero, eh, no va a ir a eso a buen puerto. Entonces él me, me abrió la puerta de la empatía, de la escucha activa, de generar el vínculo de ver dónde le duele, de preguntarle por su proyecto, de preguntarle dónde está focalizado, de generar un vínculo personal, cuanto más personal y más profundo mejor, para saber cuáles son sus necesidades, potenciarlas tratar de resolverlas con mis contactos o con mi manera de hacer las cosas y una vez que yo ya la, le, ha, le haya dado algo, entonces puedo pedir, eso es lo que él me dijo Es totalmente no sé lo, que lo que acabamos piso. de ver que es el ciclo del donante o sea, identifico califico y cultivo. O sea, antes de pedirle, o sea, me voy, me acerco a esta persona, voy escuchando sus intereses, pongo en marcha la empatía, escucho lo que le interesa, lo que le duele, lo que no sé qué y tal. Y una vez hecho okay. esto. Entonces... ¿Y qué opinas sobre la frase que te he dicho la primera? A ver, o sea, esto es como que todo. no me importa, o sea, no te... me importa nada tu proyecto de momento porque nadie. Si no te conozco, ¿eh? Si te conozco. O sea, es decir, si yo te conozco a ti, Vanessa, y voy, hola, Vanessa, ¿qué tal? Somos amigos, tienes una empresa y te presento el proyecto y demás, ya hay un vínculo personal. Pero si yo no te conozco previamente y me presento, hola, soy Rafa de APAMA y vengo aquí a hablar de, de mi asociación y mis proyectos y demás, eh, realmente, si yo sí, no te no doy nada a... previamente... O sea, justamente es esto, o sea, no es tanto dar, sino, o sea, a ver, o sea, para mí... Eh, que no le importe una mierda no es una frase que utilizaría. Creo que hay. Bueno, muchos, él fue. Él por fue eso, el... y creo, es amigo y creo, mío, ¿vale? Y, pero de, creo de, que de por dios. eso es muy importante identificar previamente y conocer muy bien el contexto, las motivaciones, qué es lo que eh, le interesará a la gente. O sea, no sé, ¿has estado desde el inicio de la sesión? Sí. Sí, uh -huh. vale. Entonces, ¿qué es lo que le interesa a las personas? ¿Qué es lo que les motiva? ¿Qué es lo que les duele? ¿Qué es lo que necesitan? O sea, aquí es generar relaciones de confianza basadas, basadas en un vínculo y que te permitan en algún momento ofrecerle algo que le interesa a esta persona. También creo, y por eso hay una de las sesiones que es sobre el relato, y por eso el face to face funciona también, aunque no me interese y nunca había pensado que me interesaría luchar contra la lepra o aportar por no sé qué, que el relato y el cómo planteo y vincula a una persona en un minuto y medio con un pitch puede cambiar. O sea, allí por eso la comunicación en storytelling y todo esto. Sí, es el storytelling importante. y el pitch tiene que ser es súper importante. importante. Entonces, eh, pero por eso también, eh, ¿no? Tanto insistir en, está todo lo de antes. Tengo que identificar, tengo que calificar y tengo que vincular antes de pedir. Y vincular puede ser, pues, invitando a cosas, ofreciéndole servicios, contándole la Lismir. Lo que, lo que tengamos ahí, lo que le interesa a esta persona. Yo jamás voy a una organización diciendo: Te voy a contar mis proyectos, a una reunión, jamás. Claro. Jamás y escuchas. Me planteas: Oye, mira, hemos visto que en tu web parece que os interesa, no sé qué y tal. ¿Quieres contar más? Y de allí ya vamos viendo por dónde le llevamos. O sea, mucha escucha activa, mucha empatía y, mucho, y, mucho, y mucho, no mucha conciencia. He utilizado esa frase para compartirla con los compañeros que nos están escuchando, ¿vale? Porque a mí me, me hizo mucho bien. O sea, realmente es una cosa que me, me fue, como muy, fue, fue muy constructivo recibir esa... Ay, ¿Qué ha pasado? No sé no, si no, me escucha. No, no, sí. escucho, escucho, ah, sí, vale. Sí. Que fue muy constructivo el, el, el tomar tierra y, y, y ver que, pues que yo lo que había hecho durante 30 años no me iba a servir. Pero esta... tampoco creo, o sea, ¿tú qué vendías? Porque tampoco creo que a toda la gente le interesaba lo que vendías, o sea, yo creo que al final es eso, o sea, no, no a todas las personas le interesa lo que vendemos y también hay que aceptarlo, o sea, yo creo que una de las Por grandes supuesto. cosas de la captación de fondos y de los, ¿no? Es aceptar un no como respuesta, o sea, yo siempre digo, oye, el no ya lo tenemos, como El no ya lo tenemos, si te vas con un tal vez, bueno, pues sí, con un sí ya, ya mejor, ¿no? Pero el no uh -huh. ya lo tenemos, Vale, oye, pues muchísimas gracias. yo No, sé, a no gracias a ti. <ríe> A mí la frase me parece un poco tajante y no lo diría por ahí, o sea, yo creo que las personas… hay una de las cosas ¿no? que… que... Muchas personas nunca colaboran porque nunca nadie se lo ha pedido. Entonces yo creo que también eh, tenemos que partir de esto, que las personas no nos despertamos por la mañana y dicen mmm, ¿a quién voy a ayudar hoy? ¿no? O sea, hay muy pocas personas así. Entonces también el ofrecer la posibilidad de colaborar y de ayudar en algo eh, es algo que, que suele ser positivo para las personas. ¿no? Hay que hacerlo bien y, y bien centrado, pero, pero es importante. Eh, tarea para la próxima sesión, que es dentro de dos semanas. Eh, os proponemos dos ejercicios de reflexión en equipo, porque tenéis los, los grupos eh, ¿cómo lo llamáis? No es grupo motor, grupo el equipo se sí me olvida. Eh, reflexionar sobre vuestro, ay, a ver quién me lo ha puesto equipo guía eso es, me parece un nombre muy bonito pero siempre se me olvida eh, reflexionar en equipo sobre vuestro potencial donante ¿A quién le puede interesar mi causa? ¿Cómo es esta persona o este grupo de personas? ¿Dónde puedo encontrar a este donante? Y una vez has hecho esto, intenta segmentar tus, tus públicos. Son mayores, son jóvenes, están en zonas rurales, en grandes ciudades, renta media, alta... Eh, si son empresas, o sea, si estáis pensando más en empresas y si además son pymes, son de sectores agrarios, son de sector industrial, o sea, intentar segmentar, es muy, muy, muy importante segmentar. No podemos llegar a todas las empresas y a todas las personas que hay en mi ciudad con un mensaje único, Intente, intentemos segmentar al máximo. Os dejamos aquí, bueno, estará aquí y luego eh, Plena Inclusión también nos compartirá la plantilla sobre la que ir haciendo esto, el mapa de, de empatía, ¿no? Para entender mejor cada perfil de donante, ¿no? Lo que decía el compañero antes, oye, pues al final no me vienes, ¿no? Si, no si, si realmente es el caso, ¿eh? Soy una empresa que nunca has venido a verme por tema del ISMI, eh, cuando voy a, a llegar, oye, ¿qué piensa y siente, no? qué es lo que ve, qué dice y hace, qué escucha, cuáles son sus pain y cuáles son sus gain. ¿no? Y con esto nos permite empezar a pensar ¿no? qué es lo que tenemos que mejorar en interno también a nivel de comunicación, a nivel de, de difusión, a nivel de cómo nos relacionamos. Que, que si vienes de ¿no? un proyecto de inserción laboral, oye, pues hay algunas, a lo mejor empieza a captar fondos con los que ya han insertado personas contigo, que ya están sensibilizadas y saben lo bien que trabajas. No empieces con las que no te conocen de nada. O empieza con una asociación de empresas X que sabes que ya ¿no? te están contratando en tu centro especial de empleo, no te están comprando tus tu, tu merchan o lo que sea y ya tienen cierto conocimiento, saben que trabajas bien, que los pedidos siempre se entregan, o sea que... Pensemos también, por eso la siguiente sesión es maximizar lo que ya tenemos, porque tenemos mucho, pero muchas veces no somos conscientes de ello y podemos mejorar lo que ya estamos haciendo. No, no podemos reinventar la rueda ni ser los súper creativos cada vez que nos planteamos algo en captación de fondos Entonces os invitamos a reflexionar en equipo sobre vuestros potenciales donantes. ¿vale? Y luego... A ver, pasa? Aquí... Y luego eh, hacer una lluvia de idea para identificar sectores, financiadores y ideas de financiación. A esto os recomendamos un taller online o presencial con personas de perfiles muy distintos. Y si podéis, tanto externas como internas. El director, directora de la sucursal bancaria que todos los años me da los mil euros de no sé qué. Pues a lo mejor esta persona estará encantada de poder aportar ideas sobre qué otras empresas, clientes, acciones se pueden hacer. Yo lo hago con, con clientes nuestros y desde luego siempre funciona que, que vengan otras personas y de otros perfiles. Vuestro educador, vuestra educadora, la persona que está en recepción, la, la persona de la cocina, o sea, hay... Abramos los perfiles y las ideas porque sorprende la cantidad de ideas que pueden aportar personas a las que nunca les hemos preguntado que quién conocen, quién se les ocurre o qué cosas creen que podrían funcionar. ¿no? Y de allí, no solo, ay, creo que, eh, yo qué sé, eh, jamón y salud, ¿no? que decía la compañera antes, creo que jamón y salud, oye, ¿quién con... ¿conoces a alguien en jamón y salud? Ah, sí, mi hermano trabaja en el matadero, no sé qué. ¿Nos podría ayudar a identificar quién podría ser un... ir al máximo detalle se pueden dar nombre apellidos teléfono y no te preocupes mañana lo llamo diciendo no, mañana no primero vamos a diseñar la estrategia y saber exactamente qué y cómo le vamos a pedir las cosas pero lo apunto no lo puedo perder eh, y una vez realizado este brainstorming intentar agrupar las ideas y ver esto que veíamos antes de ir segmentando vale pues tenemos posibilidades en consulados que a veces no se nos... Yo cuando trabajaba ¿no? Médicos del Mundo y ahora que estoy en Perú, siempre va... o sea, se nos olvidan los consulados. Los consulados incluso aquí tienen fondos para las ONGs. Si estamos en Valencia, si estamos en Barcelona, si estamos en Madrid, hay consulados que tienen... que te... Sevilla creo que también, que tienen fondos para ONGs. Eh, en pymes, o sea, lo voy, ¿no? Por las empresas de la zona, empresas con actividades relacionadas con lo que hago, voy agrupando con lo que me hace sentido y segmento al máximo, ¿vale? Eh, en, en la ficha que os vamos a compartir, os lanzamos algunas preguntas que podéis utilizar para, para dinamizar el taller. ¿vale? Y luego todo esto, pues recogerlo y ya es una base de eh, ideas, contactos que tengo dentro de mi organización, perfiles de donantes que ya, con los que ya podría contactar para luego diseñar nuestra estrategia. ¿vale? Es un primer paso para entender bien nuestro contexto, nuestro entorno y, y poder ver dónde tenemos más más posibilidades. Esto que, que decía antes el, el compañero ¿no? de yo vengo de la parte de inserción laboral. Bueno, inserción laboral es una mina. Para, para, para la captación de fondos y muy pocas veces los vinculamos, ¿no? Es como a veces como, no, no, esto es proyectos, es, no sé qué, esto no es captación, o no, no. O sea, captación es todo, captación tiene que, o sea, es transversal, captación es cuando hago un, una mesa en un mercadillo de una empresa para vender las velas que han hecho mis beneficiarios, debería de tener un enfoque mucho más allá de vender la vela. Tengo que formar las personas que están dentro de la mesa para que puedan contar bien lo que hacemos y cómo lo han hecho y cuál es su sueño y tal. Y además dejar un folleto para que me dejen sus datos y les pueda mantener informados y además invitarles a participar al sorteo de no sé qué. O sea, hay que aprovechar todo, todo, todo lo que hacemos. ¿no? Entonces aquí ir empezando con esta, esta reflexión previa y esta lluvia de ideas. ¿vale? ¿Alguna duda más? ¿Alguna duda sobre esta tarea? Nada. Bueno, en el correo que os mandé la semana pasada eh, os había pedido que cada uno tuviese un objeto que representa la captación de fondos en su organización. ¿Quién lo ha traído? Muy bien, Cristina. Pues a Cristina, te toca explicarnos tu, tu objeto. Ah, lo siento Isabel, se te ha adelantado. ¿Puedes quitar el micrófono? ¿Te puedes abrir el micrófono? Sí, voy un segundito. Bueno, ah, un más o menos nosotros, estas son libretas que hacemos en el, en el taller de Centro son digamos como nuestros signos de identidad, porque mmm, las elaboran nuestros usuarios, cada una es completamente diferente porque están hechas a mano por nuestros usuarios y todos los usuarios del taller... Eh, elaboran cada uno ha puesto un dibujo un color una frase entonces algo como de grupo no, la captación de fondos como tal es, es como no es captación de fondos o bueno son nuestras ventas pero sí que es algo que nos identifica mucho porque es como nuestro bueno para mí es nuestro signo identificativo qué valores hay detrás de esto que podrías transmitir con, ¿Con pues, el, el trabajo en equipo eh, la oportunidad, el, el sentirse valioso, el, el formar parte de, de bueno de, el que su trabajo se, se valore y se compre. No sé, así más. No sé, ayudarme un poco la confianza. No, pero está muy bien, está muy bien. Eh Además, yo creo que hay una cosa ahí que, que has dicho, ¿no? Que es como estás súper personalizado y tal. O sea, ya parte del trabajo artesanal que para un donante también puede ser muy interesante, ¿no? Es como, no es que pff, les digo lo, lo mismo, les vendo lo mismo a los 100 que se me acercan, sino que cada uno va a tener algo como muy personalizado. Y la personalización y captación de fondos es muy importante también. O sea, ahí tenéis algo que... Se identifica mucho. Muchísimas gracias, Cristina, por gracias. ser valiente. Isabel, Ay. tenemos dos minutos más, así que si quieres, te toca. ¿No? Si era yo he ha sido, estamos en el mismo despacho, no sé si soy yo o ha habido o hay otra Isabel. No, pensé que eras, Vale, vale, pensé que Estoy, no. no, no, no, no, no, no, ¿no? Sois de la misma organización, vale. Sí. Alguien más... Oye, a ver, alguien me ha pedido que le incluya en la lista de emails. A mí Pedro me ha dicho que mande solo al general y que es la organización la que se encarga de rebotarlo. O sea, de las organizaciones que estáis apuntadas se manda allí y ya está y además no voy a mandar yo más correos porque todo lo que son las tareas y todo esto lo subirán a, un, a la plataforma de pena inclusión para que lo descarguéis allí o sea los ejercicios y todo esto porque tuvieron problemas el año pasado que no pudieron decir cuántas organizaciones habían descargado las cosas entonces ahora lo gestionan ellos todo centralizado vale o sea que no sé muy bien cómo va pero de todas formas os a preguntarme en cualquier duda y se si lo traslado a, a pedro si, si hace falta vale alguien más que nos cuenta su, su objeto Adam. A ver, vamos nosotros Bueno, estas son nuestras casitas eh, para pájaros, también nos identifican bastante, están hechas en el, en el taller de terapia, le llamamos al taller, esta es una básica, ¿eh? os traje en el móvil porque no teníamos ninguna pintada no sé si se va a ver un poco, bueno esta, esta foto la saqué esta misma mañana, aquí en uno de los árboles que tenemos en en el centro, os voy a enseñar primero las fotos porque tenemos alguna más de lo que ha supuesto para nosotros esto de las casitas de pájaros. Esto es un taller realizado una feria de la zona con niños y padres y personas con discapacidad intelectual. Es decir, en el taller participan eh, todas las personas. Eh, este es otro también realizado para que veáis también un poco la cantidad de niños y de personas que se suman a ello. Y un poco una foto global de ese impacto que yo creo que podemos crear en, en la zona eh, con este con este taller. Bueno, eh, hay evidentemente una captación de fondos directa, eh, porque eh, para hacer estos talleres en esas ferias de, de algún pueblo eh, de alrededor, eh, esos talleres nos los, nos los pagan, digamos, la organización del evento, eh, pero yo creo que va más allá y lo, y lo relaciono un poco con lo que hablamos antes, ¿no? Con esa parte del círculo de lo emocional, de llegar a las personas, de que los padres, yo creo que lo englobaría la palabra inclusión, ¿no? Que conseguimos que los niños se acerquen a las personas con discapacidad intelectual, son las personas con discapacidad intelectual junto a algún monitor, los que imparten esos talleres para hacer las casitas que luego quedan, pues con cada uno la hace personal también, se van a llevar a casa una cosa, todos se llevan una diferente. ¿Y, y eso que ha supuesto? En el primer sitio donde lo hicimos, nos llamaron de otro para hacer el mismo taller en otra zona. Eso lo han visto otros padres, otros niños, pues seguro que gente de empresas que igual cuando contactemos con ella, confiamos en que nos reconozcan algunas por nuestras casitas, ¿no? Básicamente eso. Oye, muchas gracias, Adán. Son actividades que hay que, que, que maximizar lo que lo que sacamos de ellas, ¿no? entonces cualquier evento espacio en el que estemos, donde se pueda acercar gente, generar base de datos y base social es muy importante, aunque todavía no les pidamos dinero más para esto, eh, ser capaz de generar, un, de, de establecer un vínculo es muy importante también. Todo esto lo veremos en la, en la siguiente sesión. Pues muchísimas gracias a, a todos y todas. Terminamos con dos minutos de retraso, lo siento. Eh, nos vemos dentro de 15 días, mismo enlace con las tareas eh, hechas y, y os llegará, entiendo que entre hoy, mañana, pasado, mañana como muy tarde, el enlace con, con toda la información, ¿vale? Y cualquier cosa tenéis mi correo también, ¿vale? Vanessa, muchas gracias por. Gracias, todo. adiós.